Bueno, estamos con Claudia, una compañera que ha estado en varias luchas resistió, me acuerdo, los carneros cuando nos quisieron poner los tutores en las escuelas y también estuvo el 4 de abril Claudia, ¿vos qué te acordás de ese día? Eh, bueno, fue un día donde comenzamos muy a la madrugada a ir a Arroyito eh, mientras íbamos eh, hacia allá, ya se veía la policía que estaba desparramada por toda la ruta eh, cuando llegamos a Arroyito no alcanzamos a bajar de los, de los colectivos donde íbamos para instalarnos sobre la ruta cuando empezó la represión. Eh, había una enorme cantidad de policía, eh, los gases eran irrespirables, la verdad que fue una situación horrible. Eh, algunos compañeros se metieron dentro de una estación de servicio yo particularmente corría hacia, hacia el campo y eh, fue muy impresionante porque nos corría la policía con esas armas eh, que realmente eh, fue una cosa eh, inconcebible no, no era algo que nunca nos hubiéramos imaginado, fue terrible ¿y te acordás la lucha por la consigna fuera Sovich? cuando después cuando nos instalamos en el, en el puente después del asesinato de Carlos, eh, sí, eh, estaba la consigna fuera Solcha, estuvimos instalados un varios días sobre el puente, después se levantó y nos instalamos frente a la Casa Gobierno, eh, pero sí, eh, en ese momento pedíamos. Eh, que se retirara Sovich porque, como él mismo lo dijo, era el máximo responsable de esta situación de represión y bueno, y seguimos hasta el día de hoy pidiendo que, que pague por lo que por lo que hizo, no que fue ordenar la represión. Y vos, viste que hay una generación nueva de docentes que no vivieron esa experiencia. Vos, ¿qué le dirías en relación a la lucha por justicia y las condiciones laborales? Eh, yo les diría. Viste que hay que, una disputa, ¿no? Que hay un sector que dice luchemos por justicia sin luchar por condiciones laborales. En realidad eh, son cosas que van juntas, porque cuando Carlos fue asesinado en la ruta, nosotros estábamos pidiendo por mejoras en nuestras condiciones laborales, por el pase a planta de los auxiliares de servicio que tenían diferentes condiciones de trabajo dentro de las escuelas. Un mismo auxiliar cumplía el mismo trabajo y cobraban sueldos diferentes. Eh, nunca puede estar separada la, la justicia por el asesinato de Carlos que por las condiciones laborales y de trabajo que tenemos en las escuelas. Entonces es, se trabaja todo junto, se pide todo junto. Muchas gracias, Claudia.